Buenos días, estoy como habéis podido ver en la playa, porque aunque el plan inicial no fuera levantarme temprano para ver amanecer, porque la verdad es que ayer me acosté un poco más tarde de la cuenta y no me veía yo levantándome temprano para venir a ver amanecer, me desperté sobre las 7 y media o así y estaba el cielo precioso, pero precioso, eh, precioso. Y no me lo pensé dos veces, me vestí corriendo, me bajé a la playa y estaba viendo amanecer. Vosotros sabéis que a mí me gustan los amaneceres con nubes porque aquí es que no hay nunca nubes, ya lo dije también en el blog del otro día, pero es que hoy hay muchas nubes. Vamos, que aquí está el día nublado. Ahora mismo está el sol casi arriba, pero es que todo es una nube inmensa. Os lo voy a enseñar me voy a coger las cosas, voy a ver si desayuno y me llego al mercado una que tengo que comprar algunas cosas y a ver cómo se va desarrollando la mañana porque como me queda aquí mucho más rato me van a comer los mosquitos porque con las prisas no encontraba los pantalones largos, he cogido los pantalones cortos que tenía encima de la cama y me da la impresión de que, es que mañana voy a ser eh, un volcán y bueno que me voy ya, no me voy a enrollar más rato que es que cuando quiero soy más calcina. Ya he desayunado y voy camino de Mercadona que tengo que comprar algunas cosas, p.a.c. la pasta de dientes porque mi tía y mis primos se fueron ayer y se llevaron la pasta de dientes. Voy a ver si compro alguna así que sea pequeña. No sé, viajar, o sea, ir a los sitios sin pasta de dientes es my pasión. Acabamos de decir otra cosa. Y eso, y no sé si a lo mejor compraré algo para comer porque se supone que hoy me voy a Fuenjirola entonces no necesitaré comida aquí. Pero el lunes sí que voy a estar sola. Entonces eh, no sé, voy al mercado. Ya luego enseño que lo he encontrado. Que me voy paseando por toda en Almadena con las cosas en la mano porque no he cogido una bolsa y no voy a seguir comprando bolsas porque ya tengo 40 mil millones de bolsas. Efectivamente. Ya estoy en modo mochilera y voy a ver si coge el tren. He pasado las decaínas hasta que he llegado aquí, pero por fin estoy en la estación. Bien. Qué calor, eh! qué calor, está el día nublado, pero Dios, te pone a andar y es que. Uff! Cuando llegué, me, nos pusimos el bikini, nos bajamos a la playa y luego nos subimos, comimos, que la madre de Marta me puso cocido y yo fui la mujer más feliz del mundo. Nos dormimos las 7 y nos volvimos a bajar a la playa. Pero cuando bajamos a la playa había bandera amarilla, solo te podía bañar en la orilla y medusa. ¿Vale? Medusa. Y estaba el agua congelada y había medusa. Pero bueno... Estuvimos jugando Marta y yo a Voleplay a las dos y unos muchachos nos ficharon para su equipo y se pensaban que nosotros jugábamos ese Después, de que, o sea, que nos estaban viendo jugar y nos dijeron que sí queríamos jugar. Y cuando llegamos, nos dijeron, vosotros sabéis jugar, ¿no? Y jugando también nos decían, ay, es que sí, está muy bien. Y yo, en plan de, eh, Permíteme que dude. Pero bien. Y luego nos subimos, nos arreglamos y ahora hemos venido a un sitio que se llama. Eh, bar 55, que por lo visto las tapas están muy bien, dicen a ellas que ya han venido otra vez porque también estamos con la primera de Marta, dicen que las tapas están muy bien y yo he dejado a que Marta elija lo que a ella le guste, voy a enseñar el sitio y ahora voy a enseñar lo que sea que me traiga, que no sé qué es lo que es porque me lava el pelo y ya vuelve otra vez a, a su ser. A las la 7 menos cuarto y volví a las 3 de la mañana. Y me he pedido ahora esto y me gustaría poder respirar, pero es que no sé qué. Es una comida típica de Argentina, pero no me, no me, acuerdo, no me acuerdo. Voy a probarlo en riguroso directo. <risa> Está bueno. Es normal, no tiene nada raro. Voy a probarlo. No sé qué es, pero está muy bueno. Atún. limón, no sabe. Sí. Ah.